Salud merece un espacio para consultar, para ocuparnos. Estamos con el micrófono abierto y con profesionales para responder tus inquietudes. Salud Radial atiende ahora. Y llegaron los protagonistas, los que abren el consultorio de Salud Radial. Le vamos a dar la bienvenida a Emiliano Mayo. Hola, Emi, ¿cómo va? Hola, Cari, buenas tardes. ¿Cómo andas bien? Bien, ¿y vos? Bien, en fase 3. En fase 3. Complicado, ¿eh? Complicado eh, por la salud y por el, los comercios, ¿no? Totalmente. Esto es lo que decía al comenzar el programa, ¿no? La fase la ponemos nosotros. Sabemos que, que el virus está en la calle, nosotros vamos a buscar el virus. Esto es así, mientras que la vacuna no está, el virus está en la calle, la vacuna no está. Entonces, mientras tanto, la fase la vamos marcando nosotros. Totalmente. Y... No sé qué dirá Miguel, pero yo creo que es un trabajo entre todos. Hoy escuchaba que en Córdoba, van a poner, escuchaba un medio ayer, en Córdoba, perdón, en Córdoba Inglaterra, multas, no sé cuántas libras son, creo que son 1.500, 2.000 dólares, haciendo el traspaso a los ciudadanos que no cumplan con las cosas básicas. Entonces tenemos que llegar a eso... O sea, somos hijos del rigor. Tal cual. Yo siempre digo esto, ¿no? Que lo venimos diciendo. Más allá de, de si se permite al propietario no residente entrar, que se debe permitir los controles. Acá lo que está fallando es el control. Porque vos podés dejar a, a un propietario que tiene derecho, que paga los impuestos, que quiera venir a ver su propiedad. Pero no que se vaya en 48 horas o en 4 días puede irse. ¿Esta es una locura y anda por todo Pinamar? Sí, el tema es que igual eh, yo considero, creo que no es culpa de los propietarios no residentes. Eh. No, yo también. Yo considero que los que, vi, lo, sí, sí, los que vivimos todo el año acá, somos los que tenemos que ser responsables. Porque es nuestra ciudad eh, y nosotros la tenemos que cuidar. Y te repito, al margen de la bandera política que esté, no, no importa. Y lo que importa es que nosotros que somos los que vivimos acá todo el año... Tenemos que ser cuidadosos y tratar de cuidarnos entre todos. Sí, si sí. no, nos sirve. Si total, no nos sirve. Total. Porque puede venir eh, cualquier gobierno, cualquier bandera y decir esto es así, pero si nosotros no lo cumplimos. No, por eso. Pero depende todo de nosotros. Yo no digo que sea el que vino acá, el propietario no residente que contagió, pero vos mirá la cadena ese propietario ve a un plomero, ese propietario ve al jardinero y así sucesivamente va viendo a la, a la persona de, que le va a limpiar la casa, la propiedad. Es decir, se arma una cadena tan grande de, lo que, de la gente que ve, que claro, ya no sabes si el que contagió es el propietario, pero sí te este está contagiando el jardinero, sí te está contagiando el plomero, el electricista... Todos ellos te están contagiando. Entonces, ¿de dónde se lo pescaron? Ya no se sabe porque el virus está acá. Yo creo que el virus ya está... Eh, pues te digo, Estos son temas médicos, Miguel lo va a saber decir, pero creo que el virus está acá, en eh, comunitario ya. Ya no está más, eh, ni viene ni va, está comunitario, está acá, en uh -huh. la ciudad. Entonces, eh, todos tenemos que ser responsables, usar barbijo y hacer las cosas mínimas. Uno no está pidiendo que sabrán cómo sale el equipo de salud con mameluco... Eh, máscara, no, no, no, las cosas básicas, simples. Con barbijo. Con barbijo. La distancia social. Es así. Bueno, vamos a darle la bienvenida, al que tiene la llave, al que sabe de todo esto, es el doctor Miguel Ángel Coloma. Hola, Doc, ¿cómo va? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andan? Emiliano, ¿bien por ahí? Hola, Miguel, Miguel. ¿todo bien vos? Se te escucha medio raro, Miguel. ¿Sí? Ahora no. ¿Ahora no? ¿Ah? <risa> Hace como un ruido, no como sé viento, si... Como viento, Miguel. ¿Y ahora? Peor. ¿Peor? ¿Y ahora? Ahora, ahora mejor. Ah, bien, bien. Es que me estaba acercando demasiado al micrófono. Ah, ah bien. He bueno, eh, estaba escuchándolos y preocupados. Y preocupados también, ¿no? Porque, bueno, eh, creo que el tema de la famosa toma de conciencia, me parece que no existe, ¿no? Me parece, bueno. Y todos esperando, no sé, eh, siempre priva el pensamiento mágico. Pero vos sabés que, fíjate que no es solo acá. Nosotros, bueno, podemos decir, que uno vive acá, y digo acá, y en la Argentina en general. Pero fíjate lo que pasó en, en España, sobre todo en Madrid, que tuvieron que recurrir al ejército. Tal cual, eso es. Eh, Ojo, ¿eh? Eso, eso, yo la verdad que el hecho de que metan al ejército en la calle no me no me agradaba. Lo no, no, comentaba no, es ayer otro, en familia. Pero... Sabarina de otro costal. de otro costal. No, no que no nos eh. guste, no pero vamos un poco al hecho de que no solo acá, en general el ser humano es un poco ah, el no hijo del lugar. Por eso, a eso iba yo con Miguel. No, eh, viste. viste que en Inglaterra eh, eh, pusieron una multa eh, para el por sí, el tema de que buscando. bueno, pero eh, el, el, si el, hicieron en Inglaterra, que son, eh, eso te ha ido sin imagínate imagínate lo que tienen que hacer acá, no sé, hipotecarle sí. la casa para que cumplan, no sé. La multa es relativa porque vos pues, fijate que muchas veces vos hablas con la, con algún sector de la población, que eh, te dicen, ah, yo el semáforo lo paso, digo, le, los radares los paso total, ¿cuánto sale? Sí, claro. Y, viste, o sea, es, va un poco más allá de, de eso, ¿no? O sea, Pero no cual. te alcanza. Con, con el, con... Bueno, tenés que un torniquete, eh, el torniquete eh, monetario relativo. Miguel, eh, para, para comentarte, ¿no? porque ahora esta es la polémica, ¿no? ¿Se permite abrir? ¿No se permite abrir? ¿Qué es lo que eh, lo que está bien? ¿Qué es lo que hicimos mal? Eh, el tema económico que es otra de las, de las pandemias, ¿no? Que tanto mo, mo, afecta a la sociedad, ¿no? Pero quería hacerte esta pregunta porque en la actualidad nosotros tenemos 231 casos, acá en Pinamar, acá sí. solo en Pinamar ¿no? Eh, sí, sí. para tomar conciencia 231 casos perdón dos eh, sí dos 222 casos activos tenemos a ver sí. si esto es el informe sí 222 casos activos en total 723 casos de lo que va la pandemia ¿no? con estos ¿La casos manera? claro esto es lo que te voy a, a comentar Vamos a hablar de ciudades que sí abrieron, ¿no? Que abrieron, este, que fueron más permitidas, permisivas, ¿no? Con el tema de eh, la entrada y salida de la gente. Pinamar, 231 casos, lo que mencionan acá. Después, General Madariaga, 130 casos activos, otra de las ciudades que permitió. Miramar, 129 casos activos. Después, vamos a ir a las ciudades que fueron más cerradas, como por ejemplo, Villa Gésel, 63 casos activos. Y el Partido de la Costa, 34 casos activos. ¿A qué se refiere no, eh, esta situación? Es decir, las ciudades que más cerraron fueron que en la actualidad tienen 34, 63 casos a 232 casos, ¿no? Sí. Va a pasar cuando abran. Si abren. Yo hago, hago, un asterisco acá, Miguel. El otro día hablé con la doctora Villafañe, eh, la, la directora del hospital de Madariaga, y ella, eh, muy clara como siempre, la <ríe> vamos a sacar al aire, no sé si mañana pasado, eh, me contaba que están saturados que la gente no cumple con, con las, las situaciones básicas. Se juntan en la plaza a tomar mate con el mismo mate, van a jugar al fútbol y, y toman de la misma botella el agua, eh, ni a hablar la cerveza. Eh, bueno, un montón de situaciones que ella eh, eh, hace hincapié y dice que hay tantos casos de repente, porque el problema fue que hubo muchos casos en, poco, en un lapso corto de tiempo es el problema de Madariaga eh, y, ellos, y, ellos, y ellos o sea la Secretaría de Salud eh, eh, dice que es por esto porque la gente no cumple con las normas básicas de seguridad como por ejemplo si te sentás a tomar mate en una plaza que todos tengan su mate acá el doctor Luis Castro Blanco de Costa Rica hace mención de esto no algo muy muy argentino que es compartir eh, ellos le llaman pajita, pero la bombilla, dice el doctor, del mate, ¿no? Que es algo que que, que se transmite así tan fácil, con un mate, que no se cuida. Pero, este si te imaginas si se contagia directamente con la microbota imaginas el mate directamente. Sí, entra sí. la... es un caos. Pero como... <risa> como chifle entra, ¿no? Y sí. Acá también el doctor dice que, Miguel, eh, tu colega dice que la gente ya es como, eh, dice así, la gente ha perdido el miedo al virus y las burbujas sociales ahora son más grandes. Sí. Sí. Hay un Pero, cansancio. ¿Eh? Que hay un cansancio. Sí, por, ¿sí? por la cuarentena tan larga. Bueno, pero, claro, pero vos escuchabas a... Con Suecia. Claro. Pero eso es tenido sin ¿Vos escuchabas a... En Alemania, vos sabés que en Múnich, eso es directo, este, no el barbejo ya lo revolearon Salvo, salvo, cuando vas a lugares donde hay... Eh, mucha mucha gente es decir donde hay multitud no no multitud tampoco tanta pero sí para ir a, a, a negocios para ir eh, en, en transporte público para ir al supermercado, no es cierto bueno todo eso sí el barbijo y por supuesto sí el distanciamiento sí la higiene sí este, eh, el barbijo cuando corresponde, pero para andar en espacios libres, abiertos, no es necesario. O sea, ellos está bien. C creo que casi todo el mundo está testeado allá. Cada o sea, diferencia de acá pero... en Argentina es como que no, ¿no? Pero tampoco, pero fíjate lo que pasó en España. Fíjate, estamos hablando de Europa, que son las distancias son cortas. Sí. Eh, eh, bueno. Eh, Depende de la idiosincrasia. Abrieron, y yo por eso te digo qué va a pasar con la temporada. Porque fíjate que este, ya estamos cada vez más cerca. Cuando querés acordar, estás en noviembre, diciembre. Claro. Eh, eh, este fíjate es el... también que allá tuvieron que llegar a, al tema del ejército. ¿Qué? Bueno, en otros lugares no ha pasado. Acá, no sé todavía por lo que vos también decías de génesis de rumores pero bueno acá va a tener que ser te... un poco más fuerte porque si no este, se va a complicar sí obviamente comparto. lo que pasa es que si no tomamos conciencia eh, es lo mismo que decimos siempre eh, cada uno como ciudadano no importa el lugar donde esté Pinamar que es Buenos Aires la plata eh, tiene que ser consciente de, de los cuidados básicos es eso eh, que eso no te quita que te puedas contagiar porque nadie está exento pero tiene menos riesgo me parece a mí el que toma las medidas de prevención que el que no uh -huh. sí, son cosas que yo de cualquier manera creo que estaba viendo una una revista de científica hace un rato hasta hace un rato el Lancet. y bueno, eso es también este hay trabajos donde se habla de la vacuna, ¿no es cierto? Que es lo que supuestamente, porque también los, están los antivacunas, ojo. O sea, hay gente que ya directamente está diciendo que no se la van a aplicar la vacuna, ni locos. Bueno, eh, pero más allá de eso, sabemos que eso no va a venir tan rápido, no va a ser tan rápido. Entonces, en lo que no se esperan tanto en el tema de este, vacunas, porque va a tardar. Y es una pandemia que se hizo, como dijo la Organización Mundial de la Salud, ya es endémica. ¿Eh? Ellos lo declaran a. a ¿Cómo es, este, es? Al. COVID -19, como ¿Cómo es? Al COVID-19. ¿podés endémica? explicar el significado? Porque quizás la gente que nos está escuchando. Sí, eh, ¿Endemia? Es ¿Endemia qué es? Y, por ejemplo, es como. Te, te doy el ejemplo. De este, el, el, por ejemplo, la fiebre que, que la quebranta hueso, ¿no es cierto? Sí. El dengue, el dengue es, se dice que es endémico de Misiones, ponele. Sí. Porque está ahí siempre, hay, siempre. Durante... Hoy, Gustavo. No se cortó. Se cortó, vamos a volver a llamar al doctor. Dale. Pero bueno, esto, ¿no? De, de, de los cuidados, habló el doctor recién de la temporada, de lo que significa que estamos ahí en vísperas de, de ya entrar Pinamar a una temporada de verano, octubre ya hay que preparar y volvemos para atrás, en vez de ir para adelante, volvemos a fase 3. Esto es lo que inquieta y preocupa, ¿no? Más allá de la parte comercial de, de Pinamar. Sí, sí, sinceramente coincido con vos. Eh, el tema, acá hay dos temas preocupantes, como yo te decía al principio, Cari. El tema de, de la salud, que es lo que privilegia ante cualquier otra situación. Digamos conectados. Pero también lo, lo económico. Eh, vos pensás que hay gente que no, eh, porque hay comercio que abren en, en verano. Y hay comercios que abren solamente en invierno, y en invierno y el verano. Entonces me parece que hay que apuntar al primero al comercio de todo el año y después al, al, al temporal. Entonces, si vos al, eh, al comerciante de todo el año que tuvo un invierno malo, muy malo, eh, se le suma una mala temporada y el año que viene nos quedamos sin comercio en Pinamar. Claro. Entonces me parece que si viene que privilegiar la salud, tenemos que ser conscientes de que la gente tiene que empezar a, a trabajar porque si no, de otra manera, eh, el lugar eh, cada día va a ser peor, ¿no? Tal cual. Esto es lo que nosotros tenemos que ser conscientes y responsables, cada ciudadano sea responsable de las actitudes que tiene que tomar con esta pandemia, ¿no? Esta actitud de lavarse las manos, del barbijo, de... Esto también decía el doctor Luis, Luis Castro Blanco, eh, el ponerse alcohol antes de manipular el, el barbijo, ¿no? Y guardarlo en una bolsa. Es verdad, lo estamos guardando en los bolsillos o lo dejamos en el bolsillo de la cartera. Eso, si te contagiaste, te protegió a vos el barbijo en ese momento, después ya deja no. de protegerte. Entonces, eh, ¿cómo tomamos, ¿no? Eh, ¿Cómo tomamos estas, eh, estas actitudes? delante del barrio. Mira, yo lo que creo sinceramente es que lo que tenemos que privilegiar es el, el, el, el, el cuidado, la higiene, como dice este como bien dice este doctor. Sí. Eh, pero pasa esto, vos estás en tu oficina, te sacás, estás solo en tu oficina, tu oficina tuya cerrada, te sacás el barbijo y lo dejás arriba del escritorio. Tal cual, es, es ahí está yo hago lo mismo. Pero ahora, escuchándolo al doctor, bien, leyendo al doctor Luis Castro Blanco, y escuchando al doctor Coleman, nos damos cuenta que quizás pensamos que nos cuidamos, pero no nos estamos cuidando exactamente como corresponde, ¿no? Sí, y también quiero, eh, estos días acá en Pinamar, eh, hubo medio malestar, porque eh, había comentarios como que los agentes los, los agentes alumnos nos cuidábamos, ¿no? Yo quiero decir que, hablando de mi empresa, que nosotros, y vos sos testigo, Cari, sí. hemos invertido un montón y un montón de dinero y seguimos invirtiendo en el cuidado del personal. Porque el cuidado del personal es el cuidado de los pacientes. Tal cual. Así que quería hacer ese comentario, es muy importante. Y ¿no? muy importante, escuché al doctor Creyente, que sabemos que es del SAME de, de sí, capital Alberto Creyente. Sí. Alberto Creyente, decir esto, ¿no? La importancia que vos habías mencionado en el día de la sanidad eh, privada, habías hecho mención de la cadena de importancia que tiene en una empresa de salud, que hasta la administrativa es importante porque nos, nos da todo lo que necesitamos y están en control de todos estos elementos que vos estás mencionando. Es decir, que todo el personal de salud en general está agotado, como dijo la doctora Villafañas, con ganas de seguir trabajando, por eso pedimos el cuidado de todos, la fase la hacemos nosotros. Nosotros determinamos en qué fase queremos estar, ser responsable, pero no ser responsable, perdón, no ser responsable de mí si quiero me contagio o no me contagio, no, ser responsable porque va a colapsar el sistema de salud. Y esto, Emi, y vos lo sabés muy bien, que no es cuestión que él él no se quiera cuidar, que el otro no se quiera cuidar o que yo no me quiera cuidar. Porque me van a llevar igual sí, al claro. sistema de salud. Lo claro. voy a colapsar igual. Entonces, debo cuidarme, debo Seguro. usar barbijo. Comparto. Debo tener el distanciamiento. Después, si yo me quiero matar, matate de otra manera. Pero no te mates de esta manera. Bueno, pero hay algo también, Cari, que hay que tener claro, ¿no? Porque eh, después es fácil muchas veces criticar o si eh, yo que que es muy difícil ¿no? si le tocó algún, a alguien que haya fallecido el familiar por X motivo llámese COVID, llámese patología preexistente, lo que fuera que tengan claro que eh, los profesionales médicos no se van a equivocar a propósito que uno quiere que el médico sea perfecto en, en, lo, en lo que medicina hablando, sí pero son seres humanos y se pueden equivocar entonces no, no le vayamos eh, no le vayamos eh, tan duro en este momento donde capaz que hacen muchos días de guardia porque no hay gente para reemplazarlos eh, ayudémoslos ellos no se van a equivocar a propósito porque se equivocan y está en juego todo el sacrificio todo el esfuerzo de toda su vida tal cual, bueno cerramos, le mandamos un saludo al doctor Miguel Ángel Coloma mañana seguramente vamos a estar en contacto otra vez con él y bueno, Emi, a seguir cuidándonos, veremos qué dice la provincia de Buenos Aires con respecto a esta fase que nos mandan. Así. Dale, y quiero mandar un saludo grande a los enfermeros de todo el país. Bien. Que son los que están en la trinchera junto con los médicos, los administrativos, los choferes de ambulancia, etc. Eh, pero los enfermeros son realmente... Eh, los que aportan y colaboran a mantener un sistema de salud tan golpeado en este momento, así que un saludo grande de, de, de Pinamar para todos el hospital de GES, el Pinamar, Madariaga para todos perfecto, me extiendo de saludo vamos a hacer piñas blancas van a volver las piñas blancas sí, para, sí, para, el, el, sistem para el sistema de salud sí eh, la verdad okay. que eh, es una eh, a ver, es algo insignificante a comparación de lo que uno le tendría que dar por todo lo que hacen no tal cual pero un mimo viene bien Tal cual, vamos a mimar un poquito. Gracias, Emi. Un beso para todos. Hasta mañana. Así cerramos el consultorio de salud radial. Quédate con nosotros. Mucho más mix. www.mix-medio-magazine.com. Conéctate.